Ya estamos comunicados con el senador nacional, Mario Fiad. Él es senador nacional, como te contaba, por la Unión Cívica Radical. Mario, bienvenido, buenas tardes, gracias por, por, por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por el contacto. Un gusto, Sergio. Bueno, un, el placer es nuestro. Bueno, queríamos saber su mirada, queríamos su opinión. ¿Qué significan los resultados de las elecciones en Jujuy? ¿Y qué análisis hace, senador? Bueno, sin duda ha habido una ratificación por parte de la ciudadanía jujeña y se les una gestión, con lo cual creo que hoy estamos satisfechos con el resultado, pero también este, conociendo este resultado vemos de que hay una ratificación del rumbo de provincia, no hay mm. un liderazgo marcado por, por, por Gerardo Morales, que no tan solo ha liderado un proceso de transformación en Jujuy, sino que también está liderando un proceso político que quiere traspolar a la República Argentina, que se conozca el modelo Jujuy de gestión para que de esa forma también eh, muchos argentinos puedan optar por Gerardo Morales en, en la posibilidad de su precandidatura a presidente de la Nación. Eh, senador, comparto lo que dice, eh, sin duda este resultado en la provincia representa un impulso para la candidatura de a presidencial de Gerardo Morales ¿la UCR se entusiasma con estos números, con este resultado? Estamos satisfechos con estos números este, sin duda casi un 50% del electorado ha dado su apoyo con lo cual se han ratificado intendencias se han ganado otras se perdieron algunas también bueno las circunstancias de las gestiones también son muy particulares en cada uno de los municipios ¿no? pero la verdad que eh, yo te diría que en una gran mayoría este, ha habido un triunfo rotundo por parte del Frente Cambia Jujuy este Frente que como te decía este, va a tomar la posta el candidato el, el, el gobernador electo diría Carlos Sabir, ¿no? así que creo que en él está la responsabilidad de, de una hoja de ruta que ya está marcada pero que hay que seguirla seguirla conduciendo, y él ha sido la mano derecha de Gerardo Morales todos estos años, su ministro de Hacienda, mm. además de conocedor de, de la gestión actual, él conoce la gestión del Estado por haber tenido muchos antecedentes, también tanto eh, ejecutivos como legislativos, así que creo que ya hay una hoja de ruta marcada en la provincia tendrá que darle su impronta justamente para que sigamos eh, transformando Jujuy, que es nuestra premisa. ¿no? Bien, estamos estamos dialogando con Mario Fiad, el es senador nacional por la Unión Cívica Radical. Mario, en la previa de las elecciones había ahí toda una controversia sobre la participación de los jujeños en la elección. Finalmente, ¿cómo estuvo esa participación? ¿Qué, qué datos puede arrojarnos? Perdona, no te escuché bien la pregunta. Que mil en, no, por favor, que en la previa a la elección había ahí toda una controversia sobre el nivel de participación que iban a tener dichas elecciones bien, por medio bien, claro. de los eugenios. Eh, digo, con el resultado, ¿cómo fue esa participación? Eh, ¿Estuvo a la altura de, lo, de las expectativas? Sin duda que teníamos mucha incertidumbre, ¿no? Con respecto claro. al tema de la participación de la ciudadanía. O sabés el, el, el momento adverso que vivimos los argentinos fundamentalmente marcado por el tema inflación y pobreza sí. la inflación y pobreza que, que mella cualquier bolsillo que licúa cualquier pauta salarial que licúa el bolsillo de los argentinos y sin duda alguna esa incertidumbre estaba marcada en, en algunas encuestas que veíamos mm. y que este, había mucha desidia y, y interés en la participación electoral, que después se vio transformada en un 70% de participación, con Ay, lo cual altísimo. la verdad que ha sido muy buena la participación eh, en el contexto de, de, de nación que vivimos, claro, ¿verdad? Claro. Así que este, y de ese 70% del electorado que votó ha habido una mitad de juteños que ha dado su voto positivo para la continuidad de este, de este proyecto. ¿no? Así bueno, que estamos muy contentos. Lo, lo celebramos, senador, porque es muy importante que, que el ciudadano participe, digamos, es la única herramienta que tiene el ciudadano eh, para manifestar ¿no? su, su voluntad con el voto. Como, como senador por, por la provincia de Jujuy, quería preguntarle sus consideraciones acerca. Eh, del, del fallo de la Corte de estas horas, eh, de la Corte Suprema de Justicia, suspendiendo las elecciones en Tucumán y San Juan. Sin duda, yo creo que la justicia, más allá de los tiempos, ha frenado un proceso de irregularidad que tenían las presentaciones a candidaturas tanto de, de Juan Mansur como de Sergio eh Sin duda, uh, tiene que actuar, y tiene que actuar de acuerdo a las constituciones, y de acuerdo a la ley, con lo cual eh, no me parece mal, me parece al contrario, que, que está muy bien eh, haberlo hecho en tiempo y forma para que se pueda suspender un proceso electoral, lo que sí, no sé, porque eh, leyendo así a vuelo de pájaro el tema del, mm -hmm. de, del dictamen que, que emergió de parte de la, de la Corte, dice que suspende la este, la elección a gobernador y vicegobernador. Yo no sé este, cómo son los mecanismos eh, jurídicos, constitucionales o, o de la ley para el resto de las de las candidaturas. Bien. Yo creo que sería bueno suspender todo el acto electoral y, y posteriormente hacer la convocatoria cuando defina la corte la fecha, hacerla toda en conjunto. Bien. pero si no creo que va a ser muy, muy problemático un doble gasto inclusive para, para cada una de las provincias sí bueno allí eh, eh, también como usted leyendo abuelo de pájaro me, me gustó su, su metáfora eh, sí lo que se critica un poco es que están sobre la fecha no ya están todas las todas las boletas impresas digamos este gasto del que usted habla eh, bueno evidentemente no no se va a poder evitar lamentablemente Sí, la verdad que no sé cómo se va a resolver el tema, pero ya hay un fallo, con lo cual ese fallo hay que cumplir y eventualmente se verá cómo prosigue la o cuáles son las opciones para, para proseguir a futuro el acto electoral, ¿no? Eso es un, un tema que tendrá que resolverlo y, y analizarlo también este, y, y que rápidamente se pueda despedir con con la cuestión de fondo, ¿no? Porque, bueno, esto es un, un, una cuestión cautelar que hay que resolver, ya resolvió con su fallo, pero ahora hay que ir al fondo de la cuestión para tener el fallo definitivo. Bien, estamos hablando con Mario Fiat, senador nacional por la Unión Cívica Radical por la provincia de Jujuy. La última, agradeciéndole su tiempo, eh, ¿qué nos puede decir cómo será la política del nuevo gobernador eh, con los recursos minerales y particularmente con el litio? Bueno, sin duda hay, un, hay una continu, va a haber una continuidad. Hoy saben ustedes de que los recursos naturales son de la provincia, independientemente de que hay algunos proyectos que, que pretenden tender a nacionalizar este, esta posibilidad. Mm. Los recursos naturales son de la provincia, es un tema constitucional lo defendimos y lo seguimos defendiendo, y por supuesto, ahora está la explotación de la paz minera y la parte de litio con todos los aspectos ambientales eh, y ecológicos contemplados, con lo cual no hay ningún problema ni, ni ningún inconveniente, además de la potencialidad que hoy tiene el litio como como como recurso estratégico, no como mineral estratégico, con, claro. con el, val el valor de mercado que tiene, con la demanda que tiene y por supuesto también con la potencialidad de no tan solo hacer las exportaciones de las materias primas, sino también darle el valor agregado que corresponde para poder llegar a eh, la fabricación de las baterías de litio, que hoy están demoradas las inversiones en ese aspecto porque... Todavía nuestro país no tiene una ley de electromovilidad. Bien. Y una vez que tengamos recién, va a haber este, las inversiones que correspondan en ese aspecto, porque va a depender de la reglamentación de esa ley para este, ver eh, cómo se puede implementar o de qué tipo, este, conceptualmente, tendrían que ser las baterías para la fabricación eh, de automóviles, de transporte pesado, de colectivos, de motos esta energía limpia que viene desde la formación del litio, desde la formación también de las energías solares, que lógicamente es la tendencia mundial, que hace también el aporte para evitar el cambio climático. ¿no? Senador, es muy interesante el tema, lo, lo vamos a volver a, a, a convocar, nos gusta mucho hablar de, de estos temas y con, con gente como usted que, que sabe, eh, así que le agradecemos mucho la comunicación con Voto 2023. Con mucho gusto, eh, a disposición. Muchas con gracias. Un gusto estar con usted y, y saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias, muy amable. Él es el senador Mario Fiad, senador nacional por la Unión Cívica Radical por la provincia de Jujuy. Pasó aquí por voto 2023.